Muy buenas noches mis queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Estamos en vivo en nuestro programa como siempre, todos los días a las nueve de la noche, pero hoy un poco más tarde con la presencia de nuestro orador y por supuesto comunicador el señor Julio García del Mazo, quien es nuestro invitado en esta noche. Conversando contigo es un programa que desarrolla pedagogía y por supuesto desarrolla docencia para nuestros oyentes. Un saludo de su parte, el señor Julio García, gusto de tenerlo esta noche con nosotros. Bienvenido. Muy buenas noches, maestro Boris. tu público que te sigue a través de conversando contigo y con un tema por demás importante, acabamos de participar en, en eh, la conferencia que acabas de, de otorgar y qué importante eh, decía hace algunos instantes Ivón también, ¿No? Que el tema eh, de eh, buscar nuestra la libertad y luchar por la democracia cultural. Fueron algunos de los, de los comentarios que hicieron algunos de los participantes y creo que aquí en esa línea vamos a compartir algunas reflexiones, algunas ideas sobre este tema por demás importante el tema de la educación. Adelante maestro. Maestro, la verdad es que para mí siempre es un privilegio conversar con usted y algunos días que hemos podido compartir un almuerzo aquí en la ciudad de Lima nos ha dado el privilegio de poder saber cuál es nuestra convicción y sabemos muy bien lo que tú estás haciendo en la comunidad. Tienes un programa que nosotros conocemos, que inició hace aproximadamente un año y un poco más, que se llama Educación Sin Fronteras. Has trabajado muchísimos años en la educación en una universidad y conozco muy bien tu gran trabajo, tu gran eh, desempeño en el campo educativo y, por supuesto, desarrollando eh, en, el, de, de, en el campo de la educación todo tu talento. Queremos saber un poco acerca de ti y cómo tú estás trabajando para la educación. Adelante. Bien, efectivamente, hemos eh, dedicado varias décadas al trabajo educativo. Eh, primero en el sector público y en los últimos 20 años en el sector privado. Por tanto, conocemos desde dentro y muy cerca, eh, no solo la problemática, sino la importancia de la educación para no solo la democracia, sino para el futuro eh, de nuestras familias, de nuestras regiones, de nuestras naciones. Y ahí hay eh, una de mucho tiempo una tarea pendiente que tenemos que trabajar todos y qué bueno que hayan colectivos, qué bueno que hayan grupos que se vayan uniendo, que se vayan eh, es, eh, enlazando para poder, porque esta es una tarea no solo de maestros, es una tarea de todos los profesionales y también como lo decía alguno nuestro amigo, este, que se me acaba de ir el nombre, casado con Chilena, ¿no? que decía, eh, yo como padre tengo a eso, eso, tengo el derecho de enseñarle a mi hijo y mostrarle cuál es el camino, no hay necesidad de haber pasado por una aula universitaria y tener un diploma, un título, una licenciatura, hay una tremenda responsabilidad desde el punto de vista de educar para la eh, libertad y la autonomía, y de repente podríamos agregar algunas ideas relacionadas con, porque eh, maestro Boris, usted nos lleva al terreno de la filosofía, de la educación, nos lleva al terreno de las ciencias sociales como tal. Y bueno, habría que historia para regresar a la época de Sócrates, de Platón, con las escuelas que dan por inicio a esta manera, a esta forma. Y eso va con lo que usted domina también, ¿No? porque no hay forma. Eh, la filosofía tuvieron en algún momento que unirse para buscar el desarrollo del ser humano y la formación del ser humano. Entonces, vamos a compartir algunas ideas que hemos hecho para, eh, de repente, eh, dialogar, reflexionar, y con su ayuda, maestro, si nos permite compartir la pantalla para eh, mostrar algunas ideas que hemos eh, traído para esta, esta sesión de Conversando Contigo a través del Facebook Live de Boris Darmon. Adelante, Adelante maestro. maestro. Adelante. Listo. Muy bien, entonces, vamos a iniciar esta pequeña presentación eh, que lleva por título educando para la libertad y para la autonomía. Desde un punto de vista social, sociológico, antropológico, desde un punto de vista psicológico y filosófico, pues eh, tenemos que preguntarnos los que somos educadores, los que somos comunicadores y los que no lo somos, líderes en tanto cargan sobre sus hombros la responsabilidad de conducir los destinos o el destino de las naciones. A propósito de autonomía, yo también le podría agregar ahí la autodeterminación, que es otro concepto tremendamente potente para hablar de educación en un mundo moderno. El carácter sociocultural del hombre constituye realmente un derrotero esperanzador. Entre las rutas para quienes están a favor de procesos conocidos como la globalización desde hace algunos años, que muchas veces eh, nos imponen algunas circunstancias eh, muy particulares. Entonces, si queremos hablar a propósito de educación, de libertad, de autonomía, y yo le agregaba la autodeterminación, bueno, vamos a de repente pensar y reflexionar algunos aspectos relacionados con, eh, por ejemplo, qué beneficios ha traído la globalización. ¿Es realmente cierto que eh, la globalización nos ha traído mejores condiciones de vida es realmente eh, que se ha podido, las naciones, el han podido lograr eh, introducirse al mundo de tecnología. Ahora que todos son eh, casi ingenieros eh, de comunicaciones y de tecnología, en realidad hay eh, muchos eh, factores que nos pueden ayudar a pensar cierto se han innovado lo que estamos haciendo en estos momentos no sería posible si es que no nuestro alcance la pero siempre lo pero el país como usted maestro Boris o el mundo como usted maestro pues nos damos cuenta que a pesar de todos los esfuerzos que han hecho las naciones los gobernantes los gobiernos pues todavía hay una tremenda brecha que tenemos que todos en conjunto ayudar a cerrar o a cortar cuando menos, porque como conversamos contigo hace algunos días, pues este, en realidad la capacidad que tienen nuestros niños en América Latina para comprender un texto, ¿sí? no estoy hablando de puerro pisa pizza, no estoy hablando de estándares europeos, no estoy hablando de ese, esa forma de medir, pero en estos últimos dos años, 2020, 2021, pues ese concepto y esa capacidad de comprender un texto ha disminuido en toda América Latina y eso realmente preocupa. Entonces, estamos educando para libertad, ¿qué tipo de libertad? Estamos educando para la autonomía, ¿qué tipo de autonomía? Si no tenemos las herramientas y no tenemos eh, los maestros, por ejemplo, todos los recursos necesarios y más bien se nos impone a propósito de eh, el uso de tecnología, el uso de ciertas uh, herramientas tecnológicas que no tenemos a la mano. Basta con ir de acá a una o dos horas al sur de Lima o a, por la carretera central y darnos cuenta de las dificultades que se tiene en cuanto a sexo, acceso a esa moderna tecnología que ayuda a mejorar disque, las condiciones de vida. Ahora, eh, ¿Será cierto que estos procesos de mundialización, de internacionalización, de globalización, eh, ayuda a, a, a incrementar la creatividad, la innovación? Bueno, es probable que en muchos casos sí podamos ser testigos de que eh, la posibilidad de estar conectados con el mundo, como lo hacemos ahora, decíamos, pues eso va a estimular eh, la unión, va a estimular el desarrollo. Eh, eh, grupos que permitan todos en conjunto eh, poner su cuota en los aspectos que hay que mejorar en el país, en un país como el nuestro, el Perú. Eh, también se habla de que estos procesos de internacionalización, de estandarización mundial, le llamaría yo, de globalización, pues eh, nos han traído en alguna menor o mayor medida bienes y servicios más asequibles. Bueno, esa es la idea. En realidad, este, no habría otra otra justificación de mundializar eh, el uso de moderna tecnología y todo lo que significa, por ejemplo, eh, el uso de energía solar, por ejemplo, aquellas zonas en las que no tenemos todavía llegada de eh, fluido eléctrico. Yo hace poco he venido de un recorrido por la costa norte del Perú, eh, visitando desde Lambayeque, Chiclayo y pasando eh, hacia abajo, caminando eh, Ancash, eh, Chimbote. Y yo me daba cuenta, por ejemplo, cómo eh, hay algunas ciudades que tienen más facilidad, más acceso a iluminación en la misma costa peruana. Y hay otros que sin ser eh, capitales o sin ser muy lejanas, pues están a, casi a semioscuras. Me llamó poderosísimamente la atención cómo en algunas ciudades, pues había una iluminación de tal potencia en kilowatts que realmente era de admirar. Yo decía, estoy llegando a una ciudad que parece, se parece a Lima por lo iluminada, pero en otras, de la misma costa peruana, de hacer en, en Chimbote o en eh, ANCAS, propiamente dicho, pues cómo encontrábamos comunidades realmente que, pues, tenían eh, o tienen pésima calidad de iluminación, por ejemplo. La globalización nos ha traído eh, una facilidad para acceder a cultura extranjera, sí, ahora que nuestros amigos decían eh, la necesidad de eh, abrir puertas y llegar eh, con nuestras culturas recibir también otras de tal manera que podamos este casar, relacionarnos mejor eh, gracias a estas mismas culturas eh, que llegan sí hasta qué punto eso es bueno punto la libertad y la auto todo eso hace que eh, vamos a ir algunos valores, algún de nuestra identidad, si es un tema para líderes, para educadores, eh, también todos los que estamos comprometidos eso desarrollo social. Entonces, amigos, para usted maestro también y con quienes nos escuchan, si definimos a la educación como una potente posibilidad cultural proveedora de dignidad hacia la vida en general y hacia el ser humano en particular, pues hay que hacer una reflexión y luego acción. La reflexión-acción. Debemos reflexionar acerca de los objetivos de la educación como horizontes que apunten a la creación de espacios de reconstrucción de una cultura, de los pensamientos modernistas, muchas veces extremadamente economicistas. Sí, hay, hay un pensamiento para dar. La educación, queridos amigos y amigas, el proceso, lo recordará, el desarrollo humano, la apropiación del... Donde escuela, el colegio, la educación, tiene una función muy importante en la humana. Eso, qué duda cabe, es una verdad, es una verdad de perogrullo. Pues no es concebible el desarrollo humano sin considerar el papel de la educación, pero otra vez una educación sentada en las bases de eh, la libertad, sentada en las bases la autonomía entendida como la posibilidad de hacer lo que quieran, tampoco tampoco, pero sí una autonomía que permita, por ejemplo, al director de la institución educativa, a los eh, coordinadores de las actividades por áreas en las instituciones educativas públicas y privadas, pues la posibilidad de adecuar sus contenidos a la realidad y a lo que se necesita en cada lugar de la costa de la sierra y la selva de nuestro país. Amigo, amiga, la tarea de educar es una acción y en eso estamos trabajando eh, muchos profesionales en el Perú y en el mundo. En primer lugar, lo dijo Ivonne maestro uh, hace algunos minutos, ¿sí? sí, es una tarea ideológica, ¿Sí? Es una tarea de culturización que trasciende la simple escolarización hacia una verdadera formación humana, esa formación del ser que nosotros trabajamos desde Dalamo Enterprises. Es decir, proporcionarle al hombre, y acá no me voy a pegar a feminismos, sexismos, al hombre, por eso lo puse con H, entendiendo a hombre y mujer. Las herramientas, proporcionándole al ser humano, las herramientas teóricas para su transformación. Terminamos diciendo que para transformar a la educación, hay que transformar la formación de los maestros. Pues en ellos se encarna el poder del acto de educar. Ahora, finalmente, tenemos que desalinear o desaprender, entre comillas diría algún especialista de la conducta humana, desaprender y, o desalinear al educador, que es una tarea de máxima urgencia. Sí, porque todavía lamentablemente usted ve, maestro Boris, el programa de Aprendo en Casa, usted lo escucha por la radio, lo he tenido la posibilidad de verlo en Zapozoa, en juanjuy en Bellavista, en Moyobamba, en Rioja, y realmente... Esos contenidos educativos, lamentablemente, lejos de ayudar a pensar, a reflexionar, siguen siendo memorísticos, repetitivos e impuestos. En realidad, ahí hay una tarea pendiente. Debemos transformar en los educadores eh, sus métodos antiguos, ¿Sí? del siglo XV, del siglo XIV, ¿no? eh, los métodos escolásticos, rescatando lo positivo desde el punto de vista de un pensamiento socrático o de una heurística o hermenéutica, totalmente de acuerdo. Y además, tenemos que buscar transformar esas creencias irracionales, que usted como yo lo sabemos muy bien, porque estamos trabajando día a día, hora a hora, en este mundo y en este proceso del desarrollo de la patria. Tenemos que buscar dar paso a las nuevas maneras de pensar y de hacer. Maestro, su comentario. Adelante, por la, favor. La verdad, has tocado el punto de manera sucinta y clave. Y creo que eso es lo que justamente buscamos. Que una educación eh, como la que nosotros tenemos en el Perú, que solamente ha logrado preparar a las personas para el trabajo o para el empleo, se convierta en una educación para la vida. Y creo que la mayoría de personas que están con nosotros, y quizás los que van a ver el programa después, estarán de acuerdo con nosotros. La pregunta es, ¿qué hacer? ¿Cómo transformar algo que durante 60, 70 años hemos llevado a cuestas? Estuve leyendo algunos aspectos de la manera como se educa, en, por ejemplo, en Finlandia, donde las escuelas se han convertido en centros de esparcimiento, donde el maestro, por la capacidad que tiene, Puede descubrir en el alumno su interés y de acuerdo al interés que tiene, ir preparándolo para la vida. Y si en el camino, este preparar para la vida se convierte en la manera de vivir y sostener su familia, pues en buena hora, el Estado buscará o le dará las herramientas necesarias para que si le gusta arreglar zapatos, será un buen zapatero. Si le gusta este, hacer vestidos, pues será un, un buen costurero. Si le gusta la investigación y la física, podrá ser un buen físico y un investigador o un científico. Esas cosas necesitamos aprender, porque no hemos aprendido. Nos hacemos de aquello que ya parece que nos dieron ciertos resultados, porque, ah, el hijo alcanzó el título de ingeniero, tiene un cartón, ya tiene trabajo. Pero ¿cuánto le pagan? ¿Cómo vive? ¿Tiene bienestar? ¿Ha logrado la libertad económica, social y de pensamiento que se procuraba con la educación? ¿O se ha convertido uno más del montón del sistema? Por eso, educar para la libertad y la autonomía no debe ser simplemente una expresión, sino una realidad. Y por eso te hemos invitado esta noche. Y creo, sé que tienes un compromiso después, y por eso es importante ir terminando nuestra entrevista esta noche. Yo quiero agradecerte y quiero que tú dirijas tus palabras finales a este programa con el objetivo simplemente de hacer llegar una idea y esa idea poder compartiendo con ustedes llevarla a cada persona a cada hogar y por eso te invitamos a dar tus palabras finales para poder terminar nuestra entrevista esta noche eh, no es muy complejo lo que eh, tenemos que hacer o lo que debemos de hacer ya hay espejos en américa latina en centroamérica en en el otro lado del mundo, inclusive desde el grupo de los países asiáticos. Eh, por ejemplo, es el tema de la educación financiera. Si pusiéramos en los contenidos curriculares, consejos relacionados a los principios básicos para el manejo de las finanzas, pues otra sería también la realidad y la, la toma de decisiones en su momento desde los niveles, desde, yo diría, de educación financiera, maestro, desde el nivel inicial, desde el nivel primario, secundario, y de educación terciaria, la educación superior o universitaria. Ahí hay, por ejemplo, una tarea otra vez pendiente. Por ejemplo, ahí hay solamente un botón de lo que tenemos que renovar que lo que tenemos que rehacer, lo que tenemos que reestructurar, o a algunos no le gusta la palabra revolucionar, pero lo que tenemos que hacer en reingeniería. Eso está, está clarísimo. Necesitamos gobernantes que lo tengan claro. Porque si yo tengo, si un país tiene un gobernante que no es capaz de hacer un presupuesto para su entorno o no tiene conceptos claros de lo que es el producto bruto interno de lo que es la balanza de pagos lo que es las obligaciones eh, si no lo tiene claro no tiene cultura elemental pues en realidad va a ser muy complicada que se tomen decisiones para mejorar ya ves cómo hemos sacado mejor dicho cómo ha sacado el gobierno a un ministro que recién estaba haciendo su trabajo en, en hacer los cambios que habían que hacer que, que eso es algo muy, muy de, de, de largo aliento pero ya ves Ahora tenemos a un ministro de educación que probablemente es aplaudido por los sectores sindicales, que es aplaudido por los que reclaman en las marchas, etcétera, pidiendo que no se les evalúe. Es increíble. Pero bueno, ese es el Perú. Y otra vez, reflexiones sobre reflexiones. Y yo tengo que agradecerle a usted, maestro Boris, eh, esperando un buen, muy buen y bonito viaje en Unión de la Familia, un pronto retorno, que aquí lo vamos a extrañar. Y seguiremos desde nuestra escada trinchera, los invitamos este jueves a esta misma sala del Zoom, donde en Educación Sin Fronteras tenemos el tema Pasión por Enseñar, que nuestra amiga y colega Marta Salas va a exponer a todo nuestro público, tanto docente como no docente, este jueves, a partir de las 3 y 30 hora de Perú, a través de esta misma sala del Zoom de Boris Darmon. Gracias nuevamente, maestro, y como siempre, seamos siempre adelante listos para servir. Gracias, Julio, por tu trabajo, por tu dedicación con Educación Sin Fronteras. Tendremos a la maestra que por 20 años ha estado trabajando un método, se llama el método Suzuki, en los pronois en la zona norte de nuestra, nuestra ciudad de Lima, en la zona de Guaral, y tendremos este jueves a las 3:30. y 30. Todos los que quieran participar y puedan eh, llegar a escuchar una charla con ella, están todos invitados. En el mismo sistema Zoom, 331 eh, 2 1437 el Zoom de Educación Sin Fronteras. Un placer tenerte siempre con nosotros, mi querido Julio, un amigo, un servidor de la sociedad y de la educación, y siempre orgullosos de ser peruanos y sirviendo a nuestro país. A todos los que nos acompañaron en el Zoom, muchísimas gracias por estar con nosotros y a los que nos vieron por el programa de Boris Darmon en Facebook Live, también los invitamos a compartir este programa permanentemente. Por esta noche con nosotros, Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Esto ha sido conversando contigo con Boris Darmon, un servidor. Chao, chao, chao.